¡Bien! ¡Quiero que me cuente Preparamos una mesa de golosinas ¡Y claro! Riquísimo. ¡Bien dulce! Como ya no, no sé qué agarrar porque no me van a dar las manos para no, no, no, no, todavía Vamos no Vamos a empezar por acá <risas> Bolsitas, que en este caso son de papel a lunares Pero ustedes siempre acuérdense del naranja, color de naranja, claro, negro, violeta, siempre tienen que estar presentes. Uh -huh. Y pusimos confites. En, en este caso sabor. Los, los de naranja son de frutas uh -huh. y los chocolates son de maní con chocolate. Perfecto. Combina bien los dos colores. Pueden elegir las golosinas que a ustedes más les guste. Caramelos que vienen en especiales ya para Halloween uh -huh. como los que tenemos en el otro recipiente. Ustedes eligen. Perfecto. A ver, después caramelos, naranjas, obviamente acá para adornar un poco. Impresionante, obviamente naranjas como les había comentado sí. Y están forradas con fondant Obvio que se pueden comer, se sacan el palito Los comen porque adentro son bombones de chocolate Que pueden ser en chocolate blanco o negro, eso no importa Riquísimo Acá en este caso también, igual, pero le agregamos un conito eh, Como sombrero claro, Los de cubo los bañamos en chocolate negro y ahí combinan los dos colores Perfecto Pasamos para acá, mira. Te va a comer Como un molde así Un molde de mandíbula, exactamente Está hecho con la masa fondant Que es la misma que con, con la, la que ponemos y los bombones y En naranja y en negro Y los vamos mezclando y hacemos Perfecto. Todas estas mandíbulas que después se pueden comer Son riquísimas ahí <risa> Y acá, algo más eh, original Algo más cebra más, claro, más claro, muy más lindo actual, Bombón de chocolate, obviamente, negro Y le hacemos unas tiritas con glacé eh, En color naranja Trufas. Esa no puede faltar, claro enseñamos a hacer, chicos Así sí. que las granas las intercambian y ponen en color naranja y negro, negro. Mm. Y los ponen en estos paquetitos para bombones que quedan buenísimos Perfecto Cañoncitos ay, Riquísimos Los pueden rellenar con dulce de leche oh, Y oh, los oh, ponen, oh, les ponen oh, granas de color naranja o oh, negra Siempre se repite bien? el mismo color Perfecto, nos mudamos para acá fantasmas, infaltables en Halloween y sí. Sí, sí, por supuesto <risa> repetimos la idea de, de lo que es el naranja Con pero el blanco para hacer fantasmitas perfecto, sí. muy bien volvemos para acá, más trufas. más trufas o lo que podemos hacer agarrar los bombones eh, de chocolate sí, y los, los bañamos en fondant, eh, no, perdón, en glacé sí. en naranja o en negro y arriba les ponemos unas granas de colores. y ahí se quedan pegaditas, por entonces, supuesto, perfecto. se secan y ya no se despegan y acá tenemos que en vez de Está buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Está, tiene chocolate en el medio, que simula el negro. Y tenemos una tirita de fondant naranja para que combine los colores de Halloween. Y las tapitas son de chocolate, obviamente, para dar Muy ese toque. Cucuruchos. Riquísimo, no es helado. No, no de chocolate. Rock, por supuesto. Con tres compititos, color naranja, haciendo juego. Sí. Y a ver qué más tenemos por acá. Caramelos, volvemos a repetir las, las calabecitas y así miles de opciones las que ustedes más les gusten eso lo dejan a gusto ustedes perfecto no? y yo creo que aparte nos divertimos en la cocina con las amigas sí, o con la familia también a la noche y después miramos una peli y comemos todas estas cosas todas naranjas estas cosas porque es como que todo cuenta los colores sí, sí. y lo que se come también y así aparte, que yo creo que está... el ¿Qué? detalle de la nariz no la nariz es como una zanahoria tal cual que la zona con más perfecto es creatividad ¿sí? <ríe> Nos avisan, así los pueden compartir con los otros chicos que miran un notín. ¡Claro! Ahora...